Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver la nueva herramienta de PowerToys que nos permite copiar texto de cualquier imagen. PowerToys es un conjunto de herramientas creados por los ingenieros de Microsoft, solo que no están incluidos por defecto en el sistema operativo, pero podemos instalar muy fácilmente. Simplemente vamos a ir a la tienda de Microsoft. Buscamos PowerToys. Y le damos a instalar. Al instalarse veremos la bandeja del sistema. O su icono. Pulsamos con el botón derecho y entramos a configuración. Vamos a ver cómo se utiliza. Aprovechándonos de, de esto. Esta es la pantalla que se os va a abrir. Así que vamos a text extractor. clic izquierdo del ratón. Nos fijamos que esté habilitado. Aquí tenemos la asesor directo para activarlo. Aunque podemos modificarlo si le damos al lápiz. Y ya introducimos nuestro método. O atajo preferido. Le damos a guardar. En este caso voy a dejar el que viene por defecto. Me voy a una imagen para probar cómo funciona. Puede ser cualquier texto de la pantalla. Entonces hemos dicho que es la tecla Windows más la tecla de Shift, que es la de mayúscula, más la tecla de Ahora se abre una herramienta como para seleccionar. Seleccionamos una, un texto y en teoría debe estar ya copiado al portapapeles. Voy a abrir un blog de notas. Y voy a pulsar Control V o simplemente le voy a dar a pegar para ver si eh, efectivamente, ahí tenemos el texto que se copió anteriormente. Una cosa más, en el caso de que quieran cancelar la copia de texto, por ejemplo que ya hayan pulsado la tecla Windows más X más T, y aparece la cruceta para seleccionar, si quieren volver, a quitar esto, vaya, le dan al botón derecho del ratón, aparece cancelar y ya con el izquierdo sobre cancelar, es como si no hubiéramos pulsado el atajo de teclado, eso es lo que quería decir. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita, que tengan un buen día, saludos.